Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre uno de los acontecimientos más horripilantes que han pasado en los últimos la Gran Babel del Hierro. Un acontecimiento de la cera, miento, la cera, la simiente de la vida misma, un acontecimiento que trajo llanto, luto y dolor en los hogares de los dominicanos que recibimos en la gran Babel de Ayer, Mallorca. Hoy quiero hablar con todos de la muerte de dos jóvenes Dos jóvenes valiosos, dos jóvenes inquietos, dos jóvenes con sueños, que un día surcaron la policía de Nueva York porque quería un mejor asentamiento en la institución y la comunidad en la que ellos nacieron, se formaron, vieron educaron la legendaria barriada dominicana de Washington Heights un terrorista profesional en parte protegido que no se ha querido exponer la magnitud de este hombre dentro de uno de los grupos oculto dentro de la izquierda radical de los Estados Unidos. Jason Mora y Wilber, Jackson Rivera y Wilber Mora eran dos muchachos afables, inquietos, solidarios. que balas impulsadas por mentes calenturientas de los Estados Unidos le cegaron la vida. Las balas del arma usada para quitarle la vida a estos dos jóvenes por la Sean McNeil, Son las mismas balas que usan los terroristas para hacerle daño a la sociedad. Y siempre son los más débiles los que pagan el precio. La Chan McNeil traía un prontuario de agresividad y de violencia y llegó a la ciudad de nueva york este otro estado y cuando su madre bajo el alegato de violencia en el hogar llamó al 911 no le dijo a la policía ni al 911 que su hijo era violento, que su hijo posiblemente estuviera arma. La señora Shirley Schwarzes en parte ha sido protegida, tampoco se ha dicho, porque ella fue un oficial de corrección de la policía de Nueva York. Ese dato no se ha expresado aún. No se le ha dado la magnitud al delincuente que cegó la vida de Jason Rivera y de Wilber Mora. Días después del vil asesinato de estos dos jóvenes en la flor de la juventud, junto a otro colega de la policía, Sumit Zulan, de origen hindú, otro prepa, algo que en mi cabeza no cabe desde el viernes, cuando estos muchachos fueron asesinados. Como un precinto, con el prontuario histórico que tiene, como el precinto 32, sabiendo la violencia que ha caracterizado históricamente al barrio de Harlem envió a tres rookies de la policía sin ningún tipo de experiencia a resolver un problema. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante con documentos. Pero la madre de la Sean McNeil, el asesino de estos dos policías dominicanos, la señora Shirley Sources, reitero, fue miembro de una de las correccionales de la ciudad de Nueva York. Y eso no ha salido en ningún medio. Ella ha dicho a los medios y en los titulares que han expuesto los medios de comunicación... Madre de acusado de matar a policía, dice estar arrepentida de haber llamado al 911. Y la nota que sale en los medios establece, permítanme ustedes leer en el telepronto, Shirley Sources, madre de Lachan McNeil, quien disparó a dos policías del New York Police Department, expresó arrepentimiento por haber llamado al 911 luego de que las acciones de su hijo llevaran a la muerte al oficial Jackson Rivera y al también oficial Wilbert Mora. Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho la llamada telefónica, dijo la madre del asesino al periódico The New York Post. Yo nunca hubiera llamado la Chan McNeil quien también murió Dulces envió sus condolencias a los padres de Rivera aunque reconoció que no había palabras para contener ese dolor me gustaría decirles al señor y la señora Rivera que lo siento mucho Sé que no hay palabras con que pueda expresar mi sentir sobre su dolor, su pena, dijo la señora Shirley Suces a la prensa. Estos policías asesinados por la Chum Manil eran dos jóvenes ejemplares, no solamente de la comunidad dominicana, sino de la comunidad que le duele la juventud de Nueva York, que se prepararon porque no querían más división entre el orden público y la comunidad toda, negra, latina, blanca, sin importar. Y lo deja establecido en una carta de Jason Rivera, cuando plantea su sentir sobre este problema, sacude hoy la misma raíz de una ciudad que ha perdido todo su honor. McNeil disparó a los oficiales, matando a uno e hiriendo a otro gravemente. Un tercero logró someterlo con un disparo. El acusado del homicidio, sin embargo, no sobrevivió a las heridas y murió días después, indicaron las autoridades. McNeil, de 47 años, había estado en estado crítico desde que fue herido tras emboscar a dos oficiales que atendieron una llamada al 911 por violencia doméstica. Espero que se quemen el infierno, dijo un policía veterano sobre McNeil. al New York Post. El alcalde Eric Adams, que no ha comenzado con buen pie, este berenjenal que a todos nos placera, ha estado al pendiente de este caso al tiempo que se preparaba para el funeral de Rivera aunque el traslado de su cuerpo a la funeraria estuvo escoltado por decenas de oficiales y un vuelo de agentes. Qué necesidad. Qué dolor. Qué angustia. Errores políticos que demuestra la falta de concepto, la falta de criterio y la falta de principios de incapaces políticos que atendiendo a una solicitud de su partido en un encontronazo con el partido adversario destruyen a los pueblos, destruyen a las comunidades, y eso fue lo que pasó cuando un grupo de políticos sin capacidad de amateurs de la política decidieron desmonetizar a la policía de Nueva York abriendo de par en par las puertas a la delincuencia. No solamente a la delincuencia que nos quitó la vida de dos muchachos en la flor de la juventud. No solamente abrieron las puertas a esa delincuencia terrorista que comenzó hace ya un tiempo y que no ha parado, que encima también nos cayó por un asunto político y económico, el asunto del COVID que se le fue de la mano a todo el mundo y todo esto ha servido como un caldo de cultivos para crear un estado sin ley ni orden que es lo que rige hoy en todos los Estados Unidos. Las balas pegaron la vida a estos jóvenes bruto del accionar de la Sean Magnini simplemente tiene como culpable a un grupo de políticos, como decía el presidente argentino Luis Domingo Perón, la política no es para Mateos, un buen político tiene que estar preparado para el antes y el después. Tiene que ver más allá. Tiene que percibir o leer. Porque la política es una ciencia. Porque la política es un proceso en el cual hay que estar preparados. Lo que estamos viendo en los últimos días. Es un grupo de enemigos de la sociedad que se meten a político con dos razones. Una en busca de dinero y la otra en busca de destruir a los Estados Unidos de América. Porque aún habiendo nacido aquí y habiéndose formado aquí, odian a los Estados Unidos de América. Si hoy la ciudad de Nueva York está de rodilla. La culpa la tienen esos políticos. Políticos sin clase. Políticos sin principios. Políticos sin valor. Políticos sin formación de ninguna índole. Los mismos que propusieron desmantelar el New York Police Department, cuando lo que se debió hacer, sabiendo que la policía se le había ido la mano en Nueva York y en otros estados, era hacer una pulga, limpiar las garrapatas que tenía la policía dentro. Y en el caso que nos ocupa, que es el caso de Nueva York, ninguno de estos políticos Desde Scott Stringer, artífice del daño que se le ha hecho a Nueva York, hasta el contralor de la ciudad, Dumanit D. Williams, un agitador comunista profesional, incentivado, por un tarado político como Idanis Rodríguez, que solamente recibe órdenes de comunistas, como el ex alcalde Bill Di Blasio, con un prontuario histórico de su paso por la izquierda radical su tiempo en Nicaragua, a raíz del caso Irán Contra, y antes. Una carta enviada al alcalde de Nueva York, y que yo me permito sacar un fragmento para compartirlo con ustedes, nos deja claro que había un objetivo preciso y marcado para destruir la policía de Nueva York. Y ese plan comenzó hace tiempo, cuando Idanis Rodríguez se envalentonó, perfeccionó provocar a la policía para hacerla ver violenta. Porque era un plan que traía una ruta específica para estrangular no solamente al New York Police Department sino a todo el estado de Nueva York. Y en esa refriega de hacer ver mal a la policía de Nueva York, también participó Adriano Espaillat. Las imágenes no nos dejan mentir. Jumanar Williams, Tumani D. Williams, también fue artífice del plan para destruir a la policía de Nueva York, haciéndose detener para junto con algunos medios afines a ellos, vender una imagen de violencia, provocando al New York Police Department, pero no enfrentando a grupos que dentro de la policía existían. Y eso se le manifestó incluso al Consejo Municipal, en una de las reuniones a raíz del plan de desmonetización de la política. En esa carta, dirigida por Scott M. Stringer, contralor de la ciudad de Nueva York, y después de este plan de Idanis, de Yumani, de Adriano y de otros, para hacerle daño a la policía y luego psiquitrillarla como la han psiquitrillado. Darle paso a todo este caos que vive hoy Nueva York y que nos llena de luto, de sangre, de lágrimas, de dolor a todos, blancos y negros, rubios y albinos. En esta carta al alcalde de Nueva York, firmada el 4 de junio del 2020, dice Honorable Bill de Blasio, alcalde de Ciudad de Nueva York, Ayuntamiento, Nueva York, Nueva York, 1007. Reducción y reorientación del presupuesto de la policía de Nueva York. Estimado alcalde de Blasio, es una carta que se le manda, que crea una contradicción en principio para luego alar la soga y destruir el New York Police Department. Dice el contralor Scott M. Stringer en esta carta para desmantelar la policía de Nueva York. Le estimado alcalde de Blasio. Le escribo para expresarle una vez más mi profunda preocupación por su propuesta de presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2021. Ejecutivo del año fiscal 2021 de recortar el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, New York Police Department, en un mero 0,31%, una medida que prácticamente indica su intención de mantener el statu quo en el New York Police Department y proteger a toda costa su presupuesto, de cinco millones de dólares. A pesar de los enormes desafíos financieros y morales a los que se enfrenta la ciudad, mientras los neoyorquinos y la gente de todo el país claman por justicia, su propuesta no está a la altura del momento y mucho menos aporta imaginación alguna sobre cómo podríamos de la policía de Nueva York hacia las comunidades vulnerables más afectadas por la violencia policial y el racismo estructural. Su negativa a considerar más eficiencias significativas dentro del New York Police Department es aún más sorprendente a la luz de su decisión de proponer recortes mucho más profundos a los servicios sociales vitales, como el programa de CIEPS, que durante décadas ha servido de salvavidas para las familias de bajos ingresos. Y más adelante, dice Scott Stringer, en un momento cuando la pandemia mundial del COVID-19 ya está haciendo estragos en las comunidades de color. Las familias necesitan estos y otros recursos ahora más que nunca para vivir con seguridad y poner comida en la mesa. Escuchen bien, en un momento cuando la pandemia mundial de COVID-19 ya está haciendo estragos en las comunidades de color, las familias necesitan estos y otros recursos. Ahora más que nunca, para vivir con seguridad y poner comida en la mesa. No hay ahora seguridad, no hay comida en la mesa y está desmantelado el New York Police Department. Lo que se traduce en delincuencia generalizada. Lo que se traduce que una asociación de malhechores terroristas apadrinados una parte por el partido demócrata hayan destruido a Nueva York y enviado un mensaje negativo a toda la nación y sigue la carta diciendo un plan para reducir el gasto de la policía de Nueva York en mil millones de dólares como saben Hace más de dos meses, dice Scott Stringer, pedí por primera vez un recorte de al menos el 4% en el presupuesto del año fiscal 2021 para todas las agencias de la ciudad, incluyendo la policía, para todo lo que tiene que ver con el estado de Nueva York. En ausencia de cualquier movimiento concreto, yo me dirijo a ustedes para ofrecerles un camino detallado y factible para una reducción significativa del presupuesto del New York Police Department. Al hacerlo, la ciudad podría liberar cientos de millones de dólares al año para apoyar los servicios críticos. Primera línea y comenzar a reconstruir comunidades devastadas, no solo por el COVID-19, sino por décadas de desinversión sistemática en la comunidad, de desinvención comunitaria. Al mismo tiempo, creo que la ciudad debería aprovechar todas las oportunidades para transferir responsabilidades del Departamento de Policía y sus oficiales armados y hacia los trabajadores sociales Consejeros, interruptores de la violencia basados en la comunidad y otros profesionales capacitados, mejor equipados para atender las llamadas relacionadas con personas en crisis de salud mental, sin hogar y otras actividades no delictivas como ya hacen muchas otras ciudades del país. Nada de eso se logró desmantelando a la policía de Nueva York. Por el contrario, crecieron los vagos. Crecieron los locos, creció el hambre, creció el desorden, creció la anarquía, surgieron nuevas y más gangas juveniles en Nueva York. Y parte del dinero de la policía se repartió en un grupo de instituciones sin rostro, amparadas, por vividores, comunistas. Y vagos consumados, que son los que responden a los políticos que firmaron para desmonetizar a la policía de Nueva York. Mi oficina, dice el contralor en su carta al alcalde para destruir el New York Police Department, propone lograr esta reducción presupuestaria de más de mil millones de dólares de las siguientes maneras. En esta parte. Entra el detalle de todo lo que se hizo para desmantelar el New York Police Department sin pensar en las consecuencias futuras, lo que permitió el desastre y el caos que hoy vivimos en una ciudad que por esos políticos ya no tiene ni ley, ni orden y toda la documentación referente a la destrucción de la policía de Nueva York nosotros la poseemos en nuestros archivos. La comunicación de cuatro páginas del Contralor Scott. Termina diciendo. Son tiempos difíciles para todos los neoyorquinos. Pero especialmente para las comunidades de color. En todos los de New York. Como en todo el país. Los manifestantes se han reunido para llorar y exigir justicia para George Floyd, Breonna Taylor y los cientos de hombres y mujeres negros que han muerto a manos de policía. Poco oh, en esta carta le dan crédito a cientos de policías muertos en toda la nación. La necesidad de cambio y de un reajuste fundamental de las prioridades es evidente y les insto a que aprovechen este momento para introducir una medida de justicia y equidad en la forma en que gastamos el dinero de la ciudad y protegemos a New York. Sinceramente, es Coem Stringer, contralor de la ciudad de Nueva York. Y este documento expuesto por este desfasado político sin luces, que ha querido vender como un gran político cuando es una gran basura de la sociedad, esta propuesta fue avalada por 32 incapaces. Negacionistas, estúpidos políticos sin luces, 32 hombres que decidieron el destino de un Estado, símbolo del mundo, porque para ello primaba primero su comunismo y su partido, que la tranquilidad y la paz de la sociedad neoyorquina. Y esos 32 enemigos de la sociedad de Nueva York que hoy nos mantienen de rodillas junto con el New York Police Department y no olviden los nombres, son estas gentes. Estos 32 firmaron para destruir la ciudad y que hoy estemos en este proyecto Hablándole a ustedes, porque por ellos, dos jóvenes valiosos de la sociedad fueron asesinados por un terrorista. Y le voy a demostrar por qué es un terrorista, la Shun McNeil, que no se ha dicho. Estos concejales enemigos de Nueva York, enemigos de los Estados Unidos, violadores de la Constitución, y enemigos de la ley y del orden estos 32 que firmaron muchos de ellos hispanos encabezados por Idanis Rodríguez un resentido social una anacoreta un hombre sin principios sin valores morales ni políticos porque no conoce política que llegó ahí a buscar fortunas a buscar poder y a destruir a los Estados Unidos bajo el lema de que hay que darle para abajo a los yanquis. Lema que trae desde la República Dominicana la sangre de Jason Rivera, la sangre de Wilber Mora, la sangre de otros policías que en este año han sido Abatido por la bala de la calle. Esa sangre hay que atribuírsela a Idanis Rodríguez y a estos hombres y mujeres que negaron la paz para darle paso al desorden, al desastre y a la anarquía que hoy vive Nueva York. ¿Quiénes son estos enemigos de la sociedad? Adrián Adams de Queens. Alika Ampri, Samuel de Brooklyn, Diana Ayala de Manhattan y el Bronx, Justin Brannan de Brooklyn, Fernando Cabrera, un Pastorcillo sin luces del Bronx, Andrew Cohen del Bronx, Margaret Sheen de Manhattan, Robert Corneggi de Brooklyn, Daniel Drone de Queens, Matthew Shen, de Brooklyn, Vanessa Gibson, hoy presidenta del Condado del Bronx, Barry Grot-Denchik, de Queens, Andy King, del Bronx, Peter Q de Queens, Karen Koslowitz, de Queens, Rory Langman, de Queens, Stefan Levine, de Brooklyn, el Adefesio político del Alto Manhattan, Mark Levine, Para Lois de Brooklyn, Alain Maisel de Brooklyn y Danick Miller de Queens, Francisco Moya de Queens, Bill Perkins de Manhattan, Case Power de Manhattan, el enemigo de la sociedad dominicana de los principios y de los valores quisqueyanos y enemigo número uno de los Estados Unidos. Y Danis Rodríguez del Alto Manhattan, Débora Rosé de Staten Island, Rafael Salamanca Jr. del Bronx, Richie Torres, un politiquito sin luces, sin visión de ninguna índole del Bronx, Mark Traeger de Brooklyn, Paul Ballons de Queens y la líder de la mayoría, Laurit Kumbo de Brooklyn. En cambio, 17 hombres y mujeres se enfrascaron contra este grupo de malvados para defender al New York Police Department, para defender a Nueva York para defender la institucionalidad 17 personas. Que se enfrentaron. Por el bien de la comunidad, por el bien de la Constitución, porque le duele Nueva York y porque le duele la comunidad todas. Estos 17 paladines. Mártires de la democracia. Algunos, como el caso del reverendo Rubén Díaz, pagó con creces su postura por defender a Nueva York, defender el New York Police Department y el Partido Demócrata lo traicionó y usó todos sus recursos para hacerlo saltar del puesto. Estos 17 héroes a quienes nosotros debemos rendirle honores son... Inés Barrón de Brooklyn, Joe Borrelli de Staten Island, Steven Mateo de Staten Island, Shane Dukes de Brooklyn, Rubén Díaz Senior del Bronx, Mar del Bronx, Robert Holden de Queens, Ben Carlos de Manhattan, Brad Lander de Brooklyn. Carlos Menchaca de Brooklyn, Donovan Richards de Queens, Antonio Reynoso de Brooklyn y de Queens, hoy presidente del condado de Brooklyn, Carlina Rivera de Manhattan, Helen Rosenthal de Manhattan, Erie Ulrich de Queens, Jimmy Van Brenner de Queens y Calman Jeffer de Brooklyn estos 17 le dieron luces a nuestra comunidad. Sin embargo, ya conocido todo esto, nos queda la amargura, nos queda el dolor de ver en sarcófagos nuestros jóvenes Ya vimos desfilar a Jason Rivera y aún nos falta otro trago amargo por malas jugadas de políticos malditos, de políticos asesinos, de políticos incapaces, de políticos sin raciocinio. Porque son termocefálicos. Todavía nos falta tragar la cicuta maldita. Porque falta ver el primero de febrero los restos del segundo policía dominicano, ultimado en Nueva York. Los restos del policía Wilber Mora que murió el pasado martes, tras cuatro días de luchar por su vida, será velado el primero de febrero, en la Catedral San Patricio, como ocurriera con su compañero Jackson Rivera. Rivera de 22 años, también de origen dominicano, y que se casó, Hace tres meses murió por las balas disparadas por el anarquista La Manil. Y murió cuando investigaba una denuncia de violencia doméstica en el vecindario de Harlem. Incidente que mora de 27 años resultó gravemente herido, muriendo también. El principal sindicato de policías de Nueva York, la Police Benevolent Association, ya había dado a conocer previamente los detalles del velatorio de Rivera. Antes de que su cuerpo fuera sepultado, una misa majestuosa pronunciada bajo la dirección del Cardenal Dolan y la Junta de la Curia Católica de Nueva York ante la mirada de miles de soldados del país que se dieron cita en Nueva York para despedir no a un joven dominicano sino a un héroe ejemplar, ejemplar para la policía, ejemplar para el ejército, ejemplar para la política, pero sobre todo, ejemplar para la juventud. Este primero de febrero, despediremos a Wilber Mora. Wilber, a sus 27 años, estaba claro, tan claro, que le había manifestado a su familia que si algo sucediera, de donaran los órganos de él. Hoy, alguna persona afortunada obtuvo el corazón de un héroe y otros también. Conocemos el camino al lugar donde descansan los héroes. Llevaremos a nuestro hermano Wilber Mora cada paso de su largo viaje a casa. Un video. Sobre el tributo de los policías en la calle mientras se trasladaban los restos del policía del hospital donde murió a la funeraria estremeció estremició a la comunidad latina, más a la dominicana. Primero, enterraremos a Nú. Y lo enteraremos como lo que fue. Un héroe. Un héroe que dio su vida por los demás. Un héroe que le dijo al liderato del Alto Manhattan que tiene que cambiar su formato, que tiene que cambiar su estilo, que tiene que cambiar su estructura, porque andan mal los políticos del Alto Manhattan andan muy mal y se tienen que. Revisar. Se tienen que revisar. Todos se tienen que revisar. En estos días He meditado como ustedes no tienen idea. He tratado de organizar mi cerebro. He pensado en cosas que en su momento determinado el presidente Balaguer me decía en esos momentos de descanso de lectura. Que el doctor Peña Gómez también me repetía y don Ulises Polanco Morales. en reuniones que sosteníamos en el Hotel Matun. Siempre recuerdo que decía en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. El trabajo de organización de unidad y de acercamiento que deben hacer los políticos dominicanos del Alto Manhattan comenzando por Adriano Espaillat es lo que Jason Rivera critica en su carta al llegar New York Police Department. Busco, dice la carta, que haya un acercamiento entre la institución y la comunidad. La policía cometió muchos errores, pero no había razón para desmonetizarla. Lo que había que hacer era pulgar, como dije al principio. Pero, el resultado, lo tenemos ahí. El vínculo del matador de los policías dominicanos, la Shawn Manil, con grupos terroristas. Magnil era miembro del movimiento Ciudadano Soberano, que tiene sus raíces en ideologías antigubernamentales de derecha se afianzaron a principios de la década de 1970. No es una fuerza organizada, sino una afiliación flexible de individuos y grupos que se suscriben a una ideología muy particular. El principio más fundamental de esa ideología es que los ciudadanos soberanos no están sujetos a las leyes del gobierno estadounidense, ya sea a nivel estatal o federal. Esta creencia se manifiesta de muchas maneras y sus suscriptores la justifican con teorías a veces extrañas que pueden llevarlos a un conflicto directo con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que fue lo que pasó tras la muerte de Jason y tras la muerte de Wilber. Según la Liga Antidifamación, los ciudadanos soberanos... Generalmente creen que en un momento hubo una utopía estadounidense gobernada por el derecho consuetudinario inglés. Una utopía en la que cada ciudadano era un soberano y no había leyes opresivas, impuestos, reglamentos u órdenes judiciales. O bien se andaban como locos y es lo que hacen, locos sin ley ni orden. Y que una conspiración subvirtió gradualmente este sistema, reemplazándolo por un sucesor legítimo. Este es solo el comienzo de la historia que sustenta la ideología soberana, una teoría compleja con muchas variaciones, que a menudo incorpora la aprobación de la decimocuarta enmienda. En 1868, la decisión de Franklin Delano Roosevelt de sacar a Estados Unidos del patrón oro en 1933 y la usó de letras mayúsculas en los certificados de nacimiento. Se sabe que los ciudadanos soberanos presentan casos judiciales bizantinos que abarcan cientos de páginas como protesta contra el gobierno, en lo que el Southern Poverty Life Center describe como terrorismo de papel. Y a este grupo, a los ciudadanos soberanos, un grupo terrorista que no hace mucho, se enfrascó en Boston con la policía que detuvo a centenares de ellos fuertemente armados, a ese grupo de ciudadanos soberanos, pertenecía la shangri Manil Porque más que un asunto de violencia doméstica, este terrorista se ancló en la casa de su madre, la señora Charlie Surce, porque parece traía un plan marcado: asesinar a policía, en importar lo que viniera. Y lo demuestra el tipo de arma: una pistola 45 con un rolo que tenía 62 tiros dentro, más una R-15 modificada, encontrada debajo de su cama. Cuando volvió la policía tras el asesinato de Jason y de Wilber. La ideología del ciudadano soberano es compartida por un gran pero desconocido número de personas, pero en muchas formas diferentes y con muchos creyentes que operan completamente por su cuenta. Entonces, ¿dónde encaja Rise of the Moors? Rise of the Moors es parte de un movimiento relacionado, pero distinto, vagamente llamado Morris Sovereign Citizen. El movimiento que en su forma actual se remonta a la década de 1990, es una fusión de la ideología del ciudadano soberano con creencias más antiguas, comentadas por el templo de la ciencia morisca, una secta religiosa, fundada a principios del siglo XX. Al igual que el movimiento ciudadano soberano más amplio, los ciudadanos moros generalmente creen que están exentos de la ley estadounidense contemporánea, pero tienden a basar esto en varias creencias afrocéntricas, esotéricas, entre ellas que los afroamericanos son de hechos descendientes de marroquíes que descubrieron los Estados Unidos hace siglos y que un tratado inexistente entre marruecos les otorga inmunidad de la ley. Esa es la realidad. Tachún la Manil discutió con su madre sobre la dieta vegana antes de disparar fatalmente a Jackson Rivera de 22 años de la policía de Nueva York y herir a su colega en Harlem con la Glock ilegal con el cargador de rondas. Si estos concejales no hubiesen desmantelado la policía como lo hicieron, con Idanis Rodríguez a la cabeza, con el alcalde Di Blasio de soporte, y con otros que ya venían haciéndole daño a la policía para hacerla ver violenta y destruirla. En el refund del New York Police Department, que era una marca clara, quitarle la plata a la policía para dársela a grupos de vagos que son soportados por los funcionarios del Consejo. Estos grupos que se han favorecido del dinero del pueblo neoyorquino y de los Estados Unidos. Ninguno, ninguno tolera una auditoría seria. Si hubiese ley, yo estoy seguro que ninguna de las agrupaciones o la mayoría de las agrupaciones del alto Manhattan no toleran una auditoría y sus directivos, seguro que la mayoría va a la cárcel por daño y perjuicio a la sociedad. Pero aquí no se hace nada porque Nueva York se convirtió en un caos generalizado. Cuando yo digo que he pensado mucho, que he pensado en el presidente Balaguer y todos saben que yo he sido un crítico virulento de Adriano Espaillat, pero debo retrotraerme en este caso. Y como decía Juan Bosch, me repetía el doctor Peña Gómez y me repetía el doctor Balaguer, en política hay cosas que se ven y no se, y otras que no se ven y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Y la misma tesitura sobre política tiene Juan Domingo Perón, uno de los visionarios más excelso que ha dado la política contemporánea de todos los tiempos. Pienso y si este caso fue parte de una tratada en el Alto Manhattan para destruir, terminar de destruir la imagen del congresista Espaillat, no es más que un sentir de mi mente, pero también lo he puesto sobre el tablero antes de hacer este programa especial. Pienso. Que se hace una encerrona. Para terminar de cercenar. A un hombre. Que lo ha hecho muy mal. Y Adriano Espaillato lo ha hecho mal. No porque él quiere hacerlo mal. Porque Adriano Espaillat no entiende la política de equipo. Adriano Espaillat cree que todo es cámara de televisión. Adriano Espaillat cree que todo es los periódicos dominicanos, la radio y la televisión dominicana que vienen de allá aquí a buscar dólares pero que no saben la problemática que nosotros los dominicanos tenemos dentro del Alto Manhattan y fuera. Cuando el show del mediodía, el sol de la mañana, cuando Iván Ruiz o cualquiera de estos vividores dominicanos vienen a Nueva York, usted no ve un solo reportaje de la realidad que se está viviendo en el Alto Manhattan. A raíz de la campaña de Tirso Piña precisamente Tirso Piña que acaba de demostrarnos en una exposición magistral cuál es la realidad que está viviendo el Alto Manhattan y lo dice de esta forma los partidos cada cuatro años vienen aquí a, a poner una, sencillamente una ofrenda a Duarte cuando no hay elecciones, no vienen aquí. Cuando están fuera del poder, no vienen aquí. Traen un grupo de paqueteros que cobran en el consulado y en las Naciones Unidas, que nunca han venido aquí. Han violentado el principio de la soberanía, utilizando el país dominicano como un trapo. Y así quieren utilizar la comunidad. Frente a Duarte, frente a Duarte, vengo a reclamar respeto para Duarte y respeto para la soberanía dominicana y quiero reclamar respeto para la importancia de nosotros en, la, en el exilio voluntario de carácter económico no podemos seguir permitiendo que esta gente simplemente nos utilice como políticos los partidos políticos han hecho lo que han querido con la diáspora eso no puede seguir pasando lo mismo que el congresista ariano allá. el año pasado no vino aquí a, a poner una ofrenda a Duarte, este año es un año de lesión que él sabe que tiene graves trastornos políticos por su actitud y su manera de cómo manejarse, olvidándose del compromiso de la gente que lo eligieron a él como congresista, hoy rechazo rotundamente Rechazo como dominicano y como municipio ciudadano norteamericano del distrito 13 en la ciudad de Nueva York, que yo voto. Rechazo la actitud oportunista del señor Adrián Espaillat. como rechazo la actitud oportunista de los empleados del consulado del PRM, que son unos irresponsables. No vienen aquí. Cuando hay que venir, están en el poder y ahora vienen bajo una situación. Pero tampoco tú no vas a ver, dándole memoria y respeto a los oficiales nuestros que perdieron su vida en el ejercicio de esta comunidad. Estas palabras son una muestra fiel de la verdadera realidad que está viviendo el Alto Manhattan y que está viviendo la comunidad dominicana. Yo no me permito llamar de nuevo la atención y espero que lo asimile con calma. Que mire a su alrededor, de derecha y de izquierda, cuál es su realidad, congresista. Yo no soy su enemigo, nunca lo he sido. Si usted fuera un hombre sensato, me diera las gracias por las denuncias y los apuntes que le hago en cada una de mis participaciones. Observe quiénes les acompañan en los momentos más difíciles. Usted solamente cuenta con su chofer y con Jaime Vargas. No se pierda, congresista. Yo lo invito de corazón a que usted se replantea el audio de su madre en el cumpleaños suyo. Lo que le dice del corazón de una madre a un hijo. Entienda esas breves palabras de su madre. Y cómo ella le apuntará delante de todos los alcahuetes y lambones que le siguen. En ese tenor. Congresista Espaillat. Y dado el rango que usted tiene, que lo único que tiene es el sello del Congreso, después no tiene nada, usted no tiene equipo, usted no tiene pensadores, usted no tiene líderes a su lado, usted no tiene un equipo que lo ayude a no cometer los errores que está cometiendo, ni que lo ayude a sacar eh, la pata del hoyo donde ahora con estos dos muertos en su barrio, con uno de los muertos diciéndole que había un problema en una carta que se hace pública. Que le mando una lección a ustedes desde la tumba. Un muchachito de 22 años. Yo le pido de corazón. Adriano. Yo te pido para tutearte. Que te levantes. Y te juegue la carta sin necesariamente tener que chocar con tu partido. Y te pongo un ejemplo. Siendo jefe de los cascos blancos, Francisco Alberto Camaño de Ñu hizo diabluras que destruyeron su imagen, hizo diabluras que lo hicieron ver como un mezquino policía de la República Dominicana y no conforme con los daños que había hecho Francisco Alberto Camaño, a través de los cascos blancos, se fue a Palma Sola, y arrasó con los mellizos liborios, y Camaño, cuando le tocó su hora, se sacudió, enmendó su error y se elevó como las águilas a las alturas para convertirse en el héroe de héroes tras la revolución de 1965, siendo el verdadero paladín y retornando en 1973 en la guerrilla de caracoles que le costó la vida. ¿Qué te cuesta a ti bajar la ceñil, despojarte de orgullo, despojarte de vanidad y reencontrarte con tus raíces? No es de boca decir que hay que unirse y no hacer nada. No es de boca Decirle a Jaime que diga que hay que unirse y no hacer nada. No es de boca que hay que decirle a la comunidad que tenemos que unirnos por la bandera, porque el problema de los dominicanos de aquí no es la bandera de allá. Los de allá tienen sus problemas y nosotros los de aquí también tenemos nuestros propios problemas. No tenemos líderes. Y te pongo otro ejemplo. Si te sacamos a ti. Observa los líderes que queden, observalo a todos, sin rostros, destemplados, anémicos, mentales, mira la prensa que te rodea, ni siquiera vestuario usan, porque son muertos de hambre todos, que por estar bien contigo, que le da un par de pesos, te hacen el juego, y ese juego te hace daño como político. Te hace daño como estructura. Y le hace daño a tu historia futura. ¿Qué legado va a dejar Adriano Espaillat? Reacciona, hombre. Reacciona. Que la comunidad te adversa. Porque ya no te tolera. Como no tolera a Idanis. Como no tolera a Carmen de la Rosa. Como no tolera Jackson, el gran mudo en esta batalla donde tenemos dos soldados dominicanos muertos y Jackson es el que más se ha favorecido de la comunidad dominicana y el que más daño le ha hecho. Pero Yo te pido, Adriano, que cree una junta de notables que los hay. Llámalo a todos. A los dominicanos de Manhattan, de tu área, aunque te adversen. Aunque tú creas que son tu enemigo, No son tus enemigos. ¡Súmalo! Llama a los dominicanos de Queens. Llama a los dominicanos del de, de Bronx. Llama a los dominicanos de Brooklyn. Llama a los dominicanos de New Jersey. De canden Reúnete con ellos escúchalo, aguanta como un buen político, no decía uno de los grandes políticos dominicanos que en política había que comerse un tiburón podrido sin eruptarlo. siéntate, escúchalo, deja que te planteen déjate dirigir, aunque sea de oído crea una estructura real, seria por el cargo que tú tienes. No diga que te vas a reunir con los muchachos del Alto Manhattan golpeándolo, maltratándolo, martillándolo. A veces en política. Hay que fumar la pipa con el enemigo. Mostró Balaguer. Te lo demostró Wesley. Te lo demostró Horacio. Se lo demostró Moncáceres. te lo demostró Lilis. La historia está ahí, Adriano. El mejor ejemplo de Camaño. De un hombre anárquico. De un hombre soberbio. Surgió una figura sacrosanta para la historia arte tragó en seco y mira dónde vino a morir en Venezuela. El precio que pagó Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Juana Saltitopa y Gemota y otros tantos, fue porque ellos creyeron en el trabajo de equipo para defender su comunidad. Olvídate de la prensa dominicana de aquí y de allá. Olvídate de los medios que vienen de allá a buscar fortuna aquí. Olvídate del figureo de color de, de Univision del 47. Se puede hacer todo eso, pero con el marco de una política de apertura democrática, no con una anarquía. Tú no puedes seguir demostrando ser el caudillo porque te faltan cosas las aristas no te dan hermano. Tú como máxima figura de la comunidad dominicana te viste ante la muerte de Jason y de Wilmer llamar a todos los líderes dominicanos que ahora han salido Llamar al empresariado, llamar a los profesionales y llamar a los borregos de los partidos políticos que como, como Robert Jackson, partidos políticos dominicanos que como Robert Jackson. Tampoco se han dejado sentir porque no se hace uno de todos. No se hace un dirigente del PRM en Nueva York. No se hace un dirigente del PLD en Nueva York. No se hace un dirigente del Partido Reformista en Nueva York. No se hace un dirigente de la Fuerza del Pueblo en Nueva York. No se hace un dirigente de, de Alianza País en Nueva York porque son pendejos. Porque no tienen moral, porque no tienen principios porque no tienen luces, solamente aparecen en campaña. Pero en estos casos todos silencian, todos silencian. Entonces, Adriano, era llamarlo a todos y emitir una comunicación ante la situación pero se te hace difícil darle la cara a ti, a Idanis, a Carmen de la Rosa, una política sin luces tampoco. Hay un hay un documento de ella en su propia página donde ella enfrenta a una ciudadana que le hace una crítica o le coloca una cosa. El político en tiempos violentos como el que estamos viviendo tiene que ser frío. No se puede tener la cabeza y el corazón caliente porque estalla. No se pueden cometer errores porque a ti, a Carmen de la Rosa, a Idani Rodríguez, a Jackson, le paga a ese pueblo dolido, a ese pueblo que no tiene, está impotente, porque lo que está pasando aquí es un desastre tan grande, encabezado por Idanis, encabezado por, por Cabrera, Fernando Cabrera, por Yumanit eh, D. Williams, que lo que persiguen es ponernos a pelear a los dominicanos con los negros tras la muerte de estos dos muchachos. Y tú tienes que ser el director. O sea, yo sé que ataco a Adriano, pero sé también que no se le puede crear una, una plancha. O sea, si Adriano hay que romperlo, tiene que ser en las urnas, bajo el voto el escrutinio popular. Pero Adriano tiene que entender que tiene que cambiar su forma. De la misma manera, llamo a mi comunidad, no se puede ser tan permisivo, no se puede ser tan, tan pendejo ¿Eh? uno escribe, uno denuncia a los periodistas visiten la página de los periodistas dominicanos de Nueva York toda vacía porque le temen a Adriano porque cualquier empresario hace cualquier cosa Adriano lo llama, la gente de Adriano para intimidarlo ¿eh? Eh, cualquiera le pone un like a una página de uno y lo llaman para intimidarlo así no, eso no es lógico hay libertad de expresión, hay libertad de acción. Que a usted no le atacan su vida privada, olvídese de su vida pública. Resuelve el problema que usted tiene que resolver. Esa debe ser la tesis. En el caso del consulado dominicano, hemos estado ante un consulado que en vez de pedir la unidad de nosotros, lo que hace que nos divide este cónsul, el cónsul de ahora Eligio Jaques, no vino a resolver problemas de la dominicanidad, vino a resolver un problema personal económico de él, problema que ya resolvió, se va con su problema resuelto en Moca y en la capital, y aparte de eso, se lleva los millones de chanflín. y en vez de ir al Instituto Duarte, a juramentar sabiendo que hay una crisis, el deber de él como cónsul, era llamar a ambas partes, al igual que a los periodistas con dos partidas, y enmendarle la plana porque cada vez que se cometen errores garrafales como el que estamos viviendo con los periodistas con los, con los, con los clubes como el Instituto Duarte el Instituto Duartiano, o con las asociaciones, que hay un paquetón de asociaciones, en vez de mandar un mensaje, lo que es un mensaje de división, nuestra comunidad está dividida, nuestra comunidad está llena de odio, aquí nadie respeta a nadie, aquí nadie respeta rango, aquí hay gente, cualquier carajo a la vela se cree con poder de hacer y de decir lo que le da la gana, nosotros no sabemos el norte que vamos a tomar, no tenemos brújula los dominicanos porque no hay líderes creíbles, porque ninguno de estos líderes está preparado, porque se quedaron atrás, porque se quedaron tan atrás, tan atrás, tan atrás, que no valen ni una guayaba podrida del hecho de que nos mataran dos policías y todavía no sabemos qué pasó y nadie da la cara excepto Tirso Piña. Debe darle vergüenza al liderato general, comenzando por el consulado y terminando por el congresista de origen dominicano. Andamos mal, andamos mal porque nos odiamos, andamos mal porque estamos muy divididos. Si yo tengo que reunirme con Adriano, con Jaime Vargas y de poner cualquier actitud que ellos entiendan que es mala de mi parte y que le hace daño, yo estoy en disposición de eso. Pero con respeto, yo respetarlo a ellos y yo respetarme a mí. Juntarnos todos porque hay males, hay males. Aquí hay sacerdotes dominicanos que se han hecho de la vista gorda sabiendo los problemas que tenemos como comunidad. Aquí hay pastores que han brillado por su ausencia desde el COVID hasta hoy. Sin embargo, andan buscando diezmo y andan buscando vaina con una jodida biblia debajo del brazo. ¿Eh? Vagos, vividores de la fe. Entonces, es ahí que radica. Hay que restaurar el dinero a la policía y proteger a los nuevos oficiales jóvenes para que no se repita lo de Jackson Rivera y Wilber Mora. Hay que darle las gracias al oficial Subit que debió hacerlo Adriano y hacerlo la comunidad y todo el mundo. Sumit Zulán, un pobre muchacho de pueblo, elevó el honor con la actitud, con apenas dos meses en la policía. Para su velatorio, el policía, Nueva York, Jackson Rivera. Uno piensa. Verlo en un lugar donde nunca debió estar a sus 22 años, en un ataúd al pie del altar de la Catedral de San Patricio, por una mala jugada de políticos vergüenza de políticos nuestros que se prestaron a destruir a Nueva York, destruir el New York Police Palmen. El novato Rivera, mi padre casado y el oficial Wilber Mora de 27 años estaban demostrando lo mejor de la humanidad cuando respondieron a aquella llamada de disturbio doméstico en Harlem, donde fueron recibidos y abatidos por el crimen del criminal de carrera, la Chan McNeil. Las imágenes de las cámaras corporales Muestran a McNeil disparando repetidamente a los dos policías, incluso mientras yacen sangrando en el suelo porque él vino marcado, un terrorista profesional. Su mamá y ustedes lo saben los políticos y lo sabe el New York Police Department y lo sabe el alcalde eh, eh, eh, Eric Adams, la mamá de Manil, Chile Sousey, fue un oficial de correcional de esta ciudad y la han protegido. Y no se sabe nada de este delincuente terrorista. Que no era un lobo solitario ni era un loco, como se ha querido decir. McNeil fue abatido por un tercer policía en el lugar de los hechos. El novato Sumi Aunque se dijo que murió a causa de sus heridas día después. En cambio, Rivera murió a causa de sus heridas. Mora con un disparo en la cabeza y una bala alojada en el cerebro. Murió el martes, después de varios días con respiración asistida y un último acto de servicio que lo enaltece donar sus órganos. Como dijo un policía al POS, repito, Alguna persona afortunada recibió hoy el corazón de un héroe. No debería ser así. Dos agentes demasiado jóvenes muertos. ¿Y por qué? Bueno, por seguir su vocación. Trabajar para que todos los que caminamos por las calles de la ciudad podamos hacerlo sin miedo. Trabajaron porque ellos querían ley y orden, porque ellos querían la unidad de la comunidad y la unidad con la policía, pero políticos como Dani Rodríguez, políticos como humanit y Williams, políticos como Francisco Moya, como Mar Marlevín, como Fernando Cabrera, como Richie Torres como Idanis Rodríguez, el peor de todos, y como Scott Stringer, decidieron abrirle las puertas a la delincuencia general. Ellos mataron a estos dos muchachos y cercenaron a la sociedad. Y destruyeron a Nueva York. Por eso hoy la muerte circunda en los trenes, en los buses, en las calles. Por ellos creció la delincuencia en el Bronx. Por ellos creció la delincuencia en Brooklyn. Por ellos creció la delincuencia en Queens. Por ellos creció la delincuencia en el Alto Manhattan. El peor de los antros ahora. Nosotros tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer, los neoyorquinos. Mostrar solidaridad con la familia de estos soldados. Apoyemos a la familia de un hombre que pereció a nuestro, que pereció a nuestro servicio. Como pidió la semana pasada el presidente de la Asociación de Policías, el gran Patrick Lynch. Envíen un mensaje, dijo, y acudan al funeral. Por favor, únanse a nosotros para llorar al oficial de policía Jackson Rivera, como si fuera de su propia sangre. Él y su compañero caminaron por estas calles de la ciudad junto a ustedes, compartieron los mismos sueños y las mismas preocupaciones que ustedes, no podemos ser solo nosotros. Las calles no pueden estar solo llenas de policías de Nueva York en el funeral. El pueblo tiene que venir. El público tiene que enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a hacer daño a un agente de policía de la ciudad de Nueva York. Aquí no. Ahora no. Hoy no. A nosotros no. Debe entenderlo Eri Adams. Debe entenderlo la gobernadora. Debe entenderlo la fiscal de Nueva York, Letitia James. Debe entenderlo la comisionada Kishan Sewell. Deben entenderlo todos los políticos. Debe entenderlo Charles Schumer. Debe entenderlo Adriano Espaillat. Debe entenderlo Carmen de la Rosa y con ellos todos los políticos que se nutren de la ciudad de Nueva York y de la gente de Nueva York. Honrar una vida dada en nuestra defensa mucho antes de que comience el funeral. Ayudar a llenar de nuevo la quinta avenida frente a la catedral. Unámonos para rodear a San Patricio con todo el honor y el respeto que merecen estos héroes dominicanos, estos héroes neoyorquinos. Sobre el caso del supernovato Sumit Zulán, los dominicanos, como escribí hace unos días, tenemos una deuda de gratitud, Consumín Sulán, él, a pesar de su juventud, también fue un héroe y aunque no ha podido recuperarse de lo que vivió, los dominicanos le debemos una a este valiente hijo de la India que llegó a Nueva York a aprender de dos dominicanos que a él le correspondió ver caer a sus compañeros y darle de baja al terrorista que había acribillado a sus hombres. Una carta envía Jason a su entonces novia, su esposa Dominique Luzuriaga deja entrever el amor y el cariño que ambos también deja entrever la unidad entre estos tres soldados Jason Rivera Wilber Mora y Sumi Sulani. ver las imágenes tétricas de la madre de Jason, camino a la funeraria, me dio a tormenta. Y aquí hay muchas madres dominicanas que tienen sus hijos en el Army, en el Navy, en la policía. Sin embargo, no se conoce un récord de la situación para esos grupos. De los hijos de los políticos. Muy pocos. Saben cuál ha sido la realidad, pero sí sabemos que algunos hijos de estos políticos enemigos de la policía ocupan posiciones privilegiadas y ganan cuantiosa suma de dinero a costa del poder que le da el poder a sus padres. Miro, miro la injerencia de los políticos dominicanos que vienen de allá para acá a hacer diabluras, a buscar dinero, a vernos como guanajos. porque para lo único que servimos es para tratar bien a estos bandidos de la política dominicana que vienen del país aquí. A engañarnos, a vendernos sueños, a hablar tripa de pollos. Miro, pienso. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está Máximo Padilla con su arenga tradicionalista del voto del dominicano en el exterior? Me pregunto dónde se metieron los dirigentes del PLD en Nueva York. ¿Dónde se han metido los dirigentes del Partido Reformista en Nueva York? ¿Dónde están estos tres malditos diputados de ultramar que no se ven en ningún lado? hablando porquería, ni siquiera una oficina donde los dominicanos podamos ir a exponer lo que sea. Todos buscando cámara. Tenemos que recomponernos como estructura. Tenemos que recomponernos y entender que la comunidad está muy dividida porque los políticos nuestros no saben dirigir, porque los políticos nuestros no creen en el trabajo de equipo, porque los políticos nuestros son una manada de ganso pendejos que lo único que tienen en su cabeza es estiércol. Que han hecho de nuestra comunidad una basura que ni siquiera llega a los zapacones porque no valemos nada, porque nadie nos quiere, porque la mayoría de gente de otras nacionalidades nos ven como locos, escandalosos, huyangueros, maleducados, Quiero hacerle un llamado al alcalde Eric Adams. Eric comenzó mal. Eric no tiene ahora mismo de dónde agarrar. Porque en el primer mes del año... La violencia ha sido el norte que ha regido el camino de su gestión. Y tiene también que prepararse y ver quiénes le rodean, quiénes le están robando el show. Porque hay gente que más que hacerle bien, le está haciendo daño. Y le está cobrando el apoyo que le dio en campaña. Alcalde Adams no cometa el mismo error que está cometiendo Univision. Que ha perdido su rating, su popularidad y una gran parte de la comunidad latina porque inclinó tu departamento de prensa al bulevar de los sueños rotos. Y se le ha olvidado que la comunidad. Es general y que la comunidad dominicana y dos o tres líderes. No representan a los latinos de Nueva York. Sacúdase las lacras del traje alcalde Eric Adams, la comunidad dominicana es una y la comunidad latina son 28 comunidades. Asuma su rol de líder. Rodéese del equipo suyo real, de la gente que le duele a Nueva York, de la gente que no ande buscando cámara y dinero a costa suyo, y a costa de la Alcaldía de Nueva York. Y así, como le llamo la atención al alcalde Eric Adams, también quiero felicitar a Rosarina Bretón por el trabajo magistral sin desperdicios y apegado al marco ético del periodismo al enfocar la muerte de Jason Rivera y de Wilber Mora. Un trabajo que dice la calidad de comunicadora que es Rosarina Bretón. Y lo mismo debo decir de Violeta Bastardo. Los pocos reportajes de ambas. De Me hacen sentir orgullo de ellas como comunicadoras. Gracias. Gracias por ese trabajo. Termino esta exposición. Haciendo mío. Lo que hace unos días escribió. El reverendo Rubén Díaz. Cuando dice los que votaron para desfinanciar a la policía. Usted debe saber que 32 miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York votaron para desfinanciar a la policía de la ciudad de Nueva York, y apenas 17 votaron en contra prácticamente toda la delegación del Bronx. Siete de nueve miembros votaron a favor de la desfinanciación de la policía. Esos miembros fueron Vanessa Gibson, Diana Ayala, Andrew Cohen, Andy King, Rafael Salamanca, Richie Torres y Fernando Cabrera. Solo dos miembros del Consejo de la Ciudad del Bronx votaron en contra de esta propuesta escandalosa cuando fue llevada al Pleno del Consejo para su votación. Esos dos miembros fueron el concejal Mark Jonak y yo. Entre estas 32 voces antipoliciales había otros concejales hispanos como Francisco Moya de Queens e Idanis Rodríguez de Manhattan. Ellos decidieron que votando en contra de la policía y desfinanciándola menos gente sería arrestada o menos gente sería arrestada y por lo tanto nuestras cárceles estarían vacías ¿Cómo es que nunca se les ocurrió que al desfinanciar a la policía combinando con la nueva reforma de la fianza crearían un ambiente peligroso para la gente de nueva york los más afectados con el reciente aumento de la delincuencia y los tiroteos son los más vulnerables de nuestra sociedad los ancianos los niños y los ciudadanos de a pie que simplemente quieren vivir en una sociedad segura donde puedan ir a trabajar y mantener a sus familias. Como bien saben, hoy en día todos sentimos que los delincuentes tienen más derecho y protecciones que nuestros policías y nosotros el pueblo. Los delincuentes cometen descaradamente actos de violencia, contra la policía y contra los inocentes sin temor a las repercusiones. Estas políticas han envalentonado enormemente a aquellos con mentalidad criminal que desean hacernos daño a todos. El aumento de la delincuencia y de la violencia con armas de fuego es una prueba de ello. Hemos visto informes de noticias Demuestran a nuestros agentes de policía siendo agredidos y burlados cuando se les han lanzado cubos de agua y botellas y se les han gritado blasfemias en la cara sin que haya habido detenciones. Los agentes de policía han sido emboscados, disparados y asesinados mientras estaban sentados en sus coches patrulla. Las personas de la tercera edad Ancianos y discapacitados han sido asaltadas, golpeadas físicamente en los ascensores y pasillos de sus propias residencias. Las personas han sido empujadas y empujados bajo los trenes del metro y los niños han sido disparados por balas perdidas mientras simplemente iban a McDonald's o jugaban fuera. Incluso los niños pequeños y los bebés, han sido víctimas a manos de aquellos que desean hacernos daño y han sido envalentonados por nuestros pseudos líderes elegidos. Los ataques más recientes a los oficiales de policía se produjeron cuando el oficial de policía Jackson Rivera, de 22 años, y su compañero, el oficial de policía Wilber Mora, estaban respondiendo a una llamada de violencia doméstica. Rivera y Mora trágicamente fueron disparados y asesinados. Nuestras oraciones están con sus familias y seres queridos. Otros crímenes violentos incluyen a una niña de 11 meses, Catherine Gómez, disparada en la cara por una bala perdida. Una mujer de 40 años, Michelle God, fue asesinada cuando fue empujada frente a un tren del metro en Times Square. Una chica de 19 años, Crystal Rayron, que trabajaba en un Burger King, fue disparada y asesinada. Desde el primero de enero del 2022, cinco agentes de policía han sido tiroteados. Este año 2022 apenas ha comenzado. Como puede ver, mi querido lector, dice el reverendo Rubén Díaz, no se necesita ser un científico de cohetes para ver que esas políticas como desfinanciar a la policía, reducir y eliminar la fianza han envalentonado el elemento criminal de nuestra sociedad. Es hora de que nuestros líderes electos reconozcan el impacto que sus políticas tienen en nosotros, los residentes de la ciudad de Nueva York. Estos legisladores tienen que despertar inmediatamente y empezar a trabajar en nombre de nuestras comunidades, en primer lugar, restaurando los fondos que fueron eliminados del presupuesto de la policía de Nueva York, también deben restablecer el apoyo, los recursos y las tácticas que funcionaron y estuvieron a disposición de las fuerzas del orden que ayudaron a reducir la delincuencia en nuestra ciudad. Deben restablecer la libertad bajo fianza, lo que permitirá a los jueces y fiscales detener y retener a aquellos individuos que consideren una amenaza para nuestra sociedad y detener a los reincidentes hasta la fecha de su juicio. Si fuera necesario, sugeriría que tomaran una página de las políticas del exalcalde Rudolf Giuliani y reinstauraran el stop and Fridge. ¿Por qué? Porque quitó las armas ilegales de las manos de los delincuentes. Y lo que es más importante. Funcionó para ayudar a las fuerzas del orden. Reducir la delincuencia. Y ayudar a mantener la seguridad de los neoyorquinos. También deberías saber. Que las enfermedades mentales. O el abuso de drogas. No son excusas para tener políticas que permitan a los criminales dementes deambular por las calles y cometer crímenes violentos contra los neoyorquinos. Nuestros legisladores tienen que ponerse a trabajar y sacar a los criminales dementes de nuestras calles o podemos esperar la pérdida de más vidas inocentes. Así concluye el reverendo Rubén Díaz su trabajo. Nosotros también. Pensando en Jason Rivera. Pensando en Wilber Mora. Pensando en los desaciertos de los políticos nuestros. Pensando cómo la sangre... Corre en nuestro barrio por negligencia de la dirigencia política de allí, por negligencia de los llamados líderes comunitarios o activistas comunitarios, por negligencia de un grupo de gente que nada más recibe dinero, pero que no hace ningún tipo de trabajo. Porque nuestros políticos en todos los condados, los políticos latinos, no se han preocupado por escuelas vocacionales, por formar a nuestros jóvenes, por ayudar a nuestra juventud a que disponga de tiempo y de espacio para aprender algo, carreras técnicas. No, están más preocupados en una fotografía, en juntarse con un político, en salir en Univisión, en salir en Telemundo, en que los eh, babosos periodistas nuestros en Nueva York de origen dominicano le estén lambiendo el saco, tumbándole el polvo sin aportarle nada. Las imágenes, tristes imágenes de Jason Rivera en la iglesia San Patricio, no solamente dan pena y dolor, sino que nos pone a pensar. Llamo finalmente la atención de Adriano Espaillat para que A él, que es la máxima pública de los dominicanos, reencuéntrate. Recomponte, levántate, date un tiempo para formar un equipo creíble y serio, sacude las ratas que están en tus fondillos y piensa, Adriano, allá de las La sangre de mi barrio te toca a ti porque fue en tu barrio donde se criaron, se formaron y se educaron los dos policías muertos. Jason Rivera, Wilber Mora, bien, te tocan a ti, aunque tú no lo creas. Ah, por eso no hay moral para darle la cara a los padres, a los hermanos y a los familiares de estos muertos. O tal vez... Querido Adriano, uno quiere vivir la misma experiencia que vivió el político estúpido que como el mariscal de Sajonia tenía una mula tan bruta, tan bruta, tan bruta que habiendo metido la pata no entendió. Él era culpable de que las patas se fueran a la mula. El mariscal de Sabo. Gracias. Dios con todos. Gracias por su tiempo y gracias por su apoyo. Esto ha sido sangre del Bar Hoy, Bolívar Balcázar. Hasta entonces.